Tenemos que tener cuidado. Iván es un productor del show de mediodía, un, un genio para mí. Digo genio porque el tipo es brillante, porque supo pegar un programa de tanto tiempo, volvió a buscarle la vuelta para que el, lo popular eh, lo consuma. Y el tipo tiene que ser brillante para poder hacer eso. Eh, nada, yo vi, ustedes saben que se ha vuelto una controversia con el caso de Avi Ortiz y con el caso del comentario de Tony Andrade, pasa que Iván en su programa llamó al Pachá. Cuando llama el Pachá, el Pachá, y te llama Tony Andrade, pasa que Tony Andrade no sabía que iba a estar el Pachá ahí. Y el Pachá, digo, presumo eso, porque a lo que él dijo se entendió eso, el Pachá acabó con Tony Andrade. No lo dejó hablar, Tony Andrade se quedó callado, no habló. Él habló a lo último. Le faltó el respeto al pachá. Y yo creo que Iván no debió permitir esa falta de respeto. ¿Eh? En un momento, vamos a escuchar un pedacito. Podemos dejarlo aquí para el derecho de autor, pero vamos a escuchar un pedacito. Y así le sale más cómodo el canal. A Tori de Andrade, que mi hermano nunca lo van a votar de Univisión. Pregúntame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una póliza en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire. Ay, no, pero Pachá no entre ahí. Me, me, me, ustedes vieron lo que acaba de decir esa barrabasada que acaba de decir el Pachá. Es una falta de respeto para Tony Andrade. Que, por cierto, Tony Andrade, igual que nosotros, vamos, logró su placa también hace poco de los mil suscriptores. Ha conectado también con las redes sociales. Tony está haciendo un excelente trabajo de entrevista que yo... He cogido algunos tics de él para entrevistar la forma que Tony se está desenvolviendo, las entrevistas, que usted la puede ver amplia, que en, que en primer impacto salga un minuto. Eso es algo de la producción, pero el que ve las entrevistas de Tony, como la de Arcángel, como la que, como a, a quien él ha entrevistado, Tony está haciendo un, un excelente trabajo, que hay que aplaudirlo, señores, hay que aplaudirlo. No, no, ¿Cómo es posible que, que el pachale, eh, eso es un, hoy mismo en Estados Unidos y todas las figuras de, del deporte estar, están solidarizándose con la persona una persona que un policía apre, eh, parece que apretó en el cuello y lo asfixió hasta matarlo. Y eso se sí, ahí, y, y vemos a LeBron James. Entonces, un día como hoy que Estados Unidos completo está defendiendo eh, este abuso racial que pasó, vemos a el Pachá haciendo un comentario, un comentario racista. Eso está mal, Pachá. Esto está mal. Eso es una falta de respeto para Tony. Tony es una estrella, señores. Tony es una estrella, un tipo decente. Él puede tener su opinión de que... Señores, es como yo... Hay un video que no, no, voy a decir, no sé si tengo tiempo para ponerlo. Usted no puede vivir de lo que el otro diga. Eso no le, Óyeme, hay gente que dan comentarios de los Osobrosos, dan comentarios de Telenor, dan comentarios de todo. Nosotros no podemos concentrarnos en eso. Cada quien, yo le respeto la opinión de todo el mundo. Que usted dé una opinión diferente, que Tony dé una opinión diferente de cómo está la televisión dominicana. Esa es su opinión. Usted no puede sentirse eludido. Lo que Tony diga no equivale a nada. Pero esa es su opinión y tenemos que respetarla. No podemos agredir a la persona. Y él está agrediendo a un comunicador, a un periodista como Tony Andrade, un tipo que es una estrella, señores. El tipo Tienen que verlo entrevistado, es tipo una estrella. De ahí, de, de, de Univisión, el mejor entrevistado de ahí es Jorge Ramos y el segundo, para mí, Tony. Para mí. No voy a ser dominicano, pero es mi opinión. El mejor ahí en Univisión, después de Jorge Ramos. Sigue Tony Andrade ahí, tipo un monstruo, tipo un monstruo. Ya ustedes saben, señores, nada, creo que puso un huevo el pachá, un huevo de los lo huevos, huevo grande, una falta de respeto para, para este joven, para este comunicador de mucha trayectoria que se llama Tony Andrade, que un minuto o diez minutos, él está haciendo su trabajo y muy bien. Señores.